Ciudad de Quito, Patrimonio de la Humanidad, la Carita de Dios Fue fundada en el siglo 1501 sobre las ruinas de una ciudad inca y se encuentra en una altitud de 2850 metros que ha hecho que Quito merezca el nombre de Florencia de América, mientras que en 1978 la UNESCO la declaró como Patrimonio de la Humanidad. Uno de los lugares turísticos es La Ronda. En Quito es un barrio histórico y emblemático de la ciudad. Es una calle tradicional asociada con la bohemia y el arte del Quito Tentaño, de sinónimo de gastronomía, artesanía y diversión. La Plaza de Santo Domingo es un templo católico levantado en el centro histórico de la ciudad de Quito, capital del Ecuador. El conjunto de convento, iglesia y capillas se ubica en la calle Flores, frente a la Plaza de Santo Domingo, llamada así por la referencia que la iglesia ha de proceder. La Iglesia de la Compañía de Jesús de Quito, también conocida como el acervo popular ecuatoriano, simplemente como la Compañía, es un complejo certical católico ubicado en la esquina formada por las calles García Moreno y Sucre, en el centro histórico de la ciudad de Quito. Iglesia de San Francisco algunos historiadores creen que fue construida sobre la zona del Tingüís o mercado aborigen, en el cual se había levantado varias esculturas de las civilizaciones, Incas, 1497 y 1533, entre ellas los cuarteles de los generales Quisquis y Calcuchima. Desde el siglo XVI, el conjunto arquitectónico de San Francisco Existen tres espacios que definieron históricamente las relaciones con el mundo exterior. Punto uno, la plaza, que era un espacio netamente urbano, perfectamente demarcado, que contextó a través de varias actividades. Y por último, tenemos el Palacio de Carondelet, ubicado en el casco antiguo de la ciudad. Se trata de la Plaza Mayor de la capital. Centro Político Histórico del Ecuador y Asiento Simbólico del Presidente del Ecuador. Es el punto referencial de la altura de la ciudad. Su característica principal es el monumento a la independencia. Fecha recordada Como el primer grito de la independencia hispanoamericana, que se levanta en el centro del entorno de la plaza. Se encuentra flanqueado al occidente por el palacio de Carondelet, al sur por la catedral, Metropolitana de Quito, la carita de Dios se levantará y la pandemia pasará.